Hola chicos, bienvenidos otro día más a otro, eh, otra emisión de otro, de otro vídeo para más músculo en el que bueno en esta vez eh, hablaremos de la incidencia o de cómo saber si nuestro entrenamiento está siendo mucho o poco ya hice referencia en un vídeo anterior eh, y vamos a hablar de la creatinina, la urea y la CPK Bien, pues como ya comenté en un vídeo anteriormente, mi entrenamiento se estaba basando en función a estos parámetros, ¿vale? Eh, de, bueno, pues para ver si, si verdaderamente eh, la cantidad de entrenamiento que estaba haciendo era demasiado o era demasiado poca o era la óptima y demás, ¿vale? Entonces, eh, podemos jugar con esos tres marcadores, la urea, la CPK y la creatinina, para saber si el entrenamiento está siendo demasiado alto o no. Por ejemplo, hay, un, hay un, una sinergia, por así decirlo, entre la urea y la creatinina. ...que nos puede marcar si hay catabolismo muscular... ¿vale? ...que sería aumentos de la urea y disminución de la creatinina... ...la creatinina está relacionada con la cantidad de masa muscular... ...por lo tanto, tenemos que saber cuáles nuestros niveles de creatinina estable... ...en un momento determinado, por ejemplo, hago una analítica ahora... ...y veo qué cantidad de creatinina tengo en el cuerpo de manera normal, de manera estable... ...y luego, eh, si esos, estos niveles de creatinina van descendiendo... ...significa que va habiendo cada vez menos masa muscular... ¿vale? ...entonces estamos perdiendo masa muscular... La urea es el metabolismo, bueno, es el desecho del metabolismo proteico, ¿vale? de cuando se utilizan las proteínas como fuente de energía. Las proteínas se pueden utilizar como fuente de energía en tres situaciones: en una en la que no hay hidratos de carbono en la dieta, por lo tanto tiramos de las proteínas de la dieta para conseguir energía. ...en otra situación que es en la que los entrenamientos sean muy fuertes... ...por lo tanto hemos agotado el glucógeno entrenando... ...y la gluconeogénesis nos ha hecho consumir proteínas... ...y luego otro periodo sería en aquellas dietas de déficit calórico... ...ya tengan hidratos o no... ...pero que estamos en un estado catabólico, estamos perdiendo músculo... ...y aunque comamos hidratos y grasas y demás... ...no son suficientes para el aporte energético... ...y el cuerpo se ve obligado a catabolizar... ...proteínas de estructuras que ya tiene para la gluconeogénesis... ...entonces en estos tres casos la urea saldría alta... ...tenemos que saber identificar por qué, en qué momento estamos... ...para saber cuál de estos tres motivos es lo que causa la urea alta... ...pero si es después de un entrenamiento muy fuerte... ...yo por ejemplo, uno de los entrenamientos que hice... ...después la urea la tenía en 66, estaba por encima del tango. ...o sea, no es que estuviera ya en el límite de lo normal... ...sino por encima del tango. eso significa que hubo catabolismo proteico... ...hubo catabolismo proteico del entrenamiento pero no pérdida muscular... Eh, a, ...a niveles generales. o sea, durante el entreno sí... ...pero me refiero a niveles generales, ¿por qué? ...porque la creatinina permanecía estable... ¿Y por qué sé que fue una pérdida de músculo durante el entrenamiento? Porque la CPK estaba en 3.000. La CPK es la caratinfofoquinasa, es una enzima que está dentro del músculo que cuando nosotros entrenamos y el músculo se rompe, sale a la superficie, se vierta la sangre y entonces, bueno, puede llegar a tener o a ofrecer bastantes problemas, incluso la muerte, ¿vale? Problemas cardíacos, problemas renales, incluso, como digo, puede llegar a ocasionar muerte súbita y demás eh, en el caso de trasmeliosis, ¿vale? Se considera trasmeliosis, si no, si no recuerdo mal, cuando la CPK está entre 10.000 y 100.000, pero... Eh, verdaderamente mucha gente tiene síntomas de mediosis con CPK mucho más bajas, de 3.000, 4.000 y demás. Entonces, bueno, es relativo determinar eh, la capacidad de eliminación de, de CPK en la sangre que tiene un cuerpo. Por lo tanto, es difícil de determinar qué cantidad es mucho para una persona o no. Lo que sí que más o menos es estable es que para deportes de resistencia tener la CPK entre 600 y 700 es algo, un entrenamiento que puede absorber bastante bien. ...y en situaciones de pesa, pues como ya he dicho anteriormente... ...entre 1.200 y 1.700, ¿vale? Pero ya pasar de 2.000 de ahí en adelante, cuanto más pasemos... ...significa que el entrenamiento ha sido bastante intenso... ...y vamos a tardar bastante en recuperarnos. Entonces, si nosotros tenemos creatinina alta y tenemos urea alta... ...ha habido catabolismo proteico, o sea, eh, si tenemos CPK alta... ...y la urea la tenemos alta... ...si la creatinina está bajando en nuestro cuerpo... ...cada vez los niveles de creatinina son inferiores... ...y los de urea están subiendo... ...significa que está habiendo catabolismo... ¿vale? ...entonces tendremos que reestructurar todo... ...para evitar este catabolismo... Eh, si, la, ...si la CPK está muy alta... ...y la creatinina está cada vez más baja... ...exactamente lo mismo... ...los entrenamientos nos están destrozando la masa muscular... ...y no nos está dando tiempo a recuperarnos... ...entonces con estos tres parámetros... ...que además en una analítica de una bioquímica... ...que os hacen en cualquier laboratorio... ...de estos tres parámetros puede costar... Pues, ...según el laboratorio pero a lo mejor entre 12 y 20 euros es lo que puede venir costando esta analítica, podemos establecer una rutina de entrenamiento que se acorda a lo que nuestro cuerpo aguanta según una dieta y según lo que estamos aportando, ¿vale? Entonces, bueno, no es tan difícil, lo único que hay que saber un poco interpretar esas analíticas. Eh, entonces, bueno, aquí tenéis una forma sencilla para ver si estáis sobreentrenando, si no, si los entrenamientos son productivos, si no lo son, si la dieta es suficiente, si no lo es, si está habiendo catabolismo. Normalmente yo he podido comprobar que a la gente le asusta mucho el tema del catabolismo, el tema del cortisol. Siempre dicen, no es que no quiero producir cortisol porque entonces catabolizo, pierdo músculo y demás. Producir cortisol no es un problema, ¿vale? El problema es cuando el cómputo general eh, tiende al catabolismo en vez al anabolismo. ...porque entrenando produzcamos cortisol... Bueno, es una hormona antiinflamatoria... ...es una hormona hiperglucemiante... ...cumple su función, no hay mayor problema... ...el problema es cuando el resto del día... ...no somos capaces de equilibrar ese deterioro capi. ...entonces, eh, mediante estos parámetros... ...sobre todo a mí me gusta mucho interpretarlo con la CPK... ...podemos determinar, pues bueno... ...si, si está siendo demasiado trabajo o no... ...luego la urea depende también de la dieta... ...de la velocidad de, de filtrado que tenga nuestro cuerpo... ...la cantidad de agua que bebamos, o sea es... ...depende de más factores... ...pero la CPK es la CPK, no hay más... ...si tienes una CPK de 5.000, te pasa entrenando... ...si tienes una CPK de 600, entrenas flojo... ...entonces a partir de ahí puedes ajustar el entreno... ...y es bastante fácil... ...y sobre todo para saber si estamos teniendo catabolismo... ...que a la gente le da mucho miedo... ...los estados de definición es tan fácil... ...como mirar el ratio eh, urea-creatinina... ...y poder saber si lo estamos perdiendo o no.